Oh. Soy el latido profundo. La hechicera reposa en mi entero. muero junto al invierno mientras renazco por dentro. Nacen manantiales de luz en el frío que el hielo sepultó en mi alma. El oro de nuevo se hunde en el vientre de la tierra para eclosionar desde dentro y dar su néctar a la primavera. Me adentro en las cavernas y bailo tantas tribales en ellas bajo el fuego de mi pecho como tierra que viene del viento y se posa en alguna piedra que mañana será montaña. Y baila conmigo la luna oscura cuando visito a Perséfone, en las profundidades de mi alma, cuando Afrodita me ciega, cuando Estia me amuralla, cuando mi sangre sagrada ríe por los ríos de la vida y me hermana con todas las lunas. Llevo cuatro elementos, cuatro estaciones, un astro y sus cuatro caras. Cantan entre plumas y huesos y un infinito universo aún por explorar. <música> ¡Ay, mamá! Por...